Bueno, ahí no, hemos reunido un año más eh, desde hace ocho años que estamos denunciando el caso de Tarajá, las muertes que hubieron, pero también las la deportaciones express ilegales. Este año hemos convocado a esta concentración junto con los compañeras de Flor de África, Africa United y papeles de Nonchat para exigir. Eh, ...que se siga investigando, que no se archive el caso de Tarajal... ...y, y que se, se, se encuentren a los culpables, tanto a los guardias civiles... ...como a las instituciones que son culpables... ...pero también poniendo el foco en las muertes bajo custodia policial... ...que ya son muchas, como el caso de la allí, aquí en, en, en Nafarroa, en Pamplona... Eh, ...seguiremos exigiendo eh, justicia por esas muertes... ...también denunciando que el año pasado, según eh, el informe de Abriendo Fronteras... ...ha sido el año más mortífero... Eh, eh, donde han muerto más de 4.000 personas, de una gran cifra de mujeres y de niños también, y niñas. Eh, siendo la ruta canaria la más mortífera, eh, entonces exigimos el, el cierre de los CIE, de los Cates, de todos los centros de internamiento donde siguen muriendo personas eh, injustamente. Sí.